en lo que acciones se refiere, tenemos, hemos visto antes las acciones de navegación y ahora vamos a ver las acciones de sistema, las acciones que podéis tomar directamente contra el propio ordenador o contra el grupo de ordenadores. Como veréis aquí tenemos un dispositivo, que sería este de aquí, no sé si está bloqueado o no. Vale, lo primero que podemos hacer, vamos a ver si la va bien, es capturar la pantalla. Una foto. Enseñalo, así mientras. ¿Veis? ¿Veis aquí la fotito, no? Pues pulsáis y calcular esta apartado. Vale. A continuación, ¿veis aquí el apartado de visualización? Esto lo tendréis aquí, ahora todavía lo tenemos en este apartado. ¿no? Pero de la misma manera que para que debería de verse un segundito pero vídeo directo vídeo directo de los ordenadores utilizarlo con cautela <risa> He comentado que los alumnos no se enteran de nada no se enteran de nada vosotros no estáis viendo el alumno está de lo que está viendo en este momento o visualizables. Eso. Vale, como acciones añadidas, tenéis, y ahora veremos cómo funciona, bloquear el ordenador. Tan fácil como determinar la acción a tomar, pulsar sobre el dispositivo, como hemos hecho antes, en el grupo para que se aplique a todos los dispositivos, y darle a aplicar. Y esa acción es inmediata, todos con el candado. No pueden hacer, no se, se bloquea internet, sino nada a nivel sistema. Si estamos utilizando ciertas aplicaciones de Windows y nos interesa que no usen el navegador, podemos habilitar, por ejemplo, bloquear la conectividad de internet, pero el sistema se lo dejamos, porque tienen un programa en Windows para utilizar. Si ponemos esto, desbloqueamos completamente. Eso, eso dependiendo un poco la asignatura. ¿Queréis echarle la bronca a todo el mundo? Un segundo, queréis echarle la bronca a todo el mundo y que estén atentos. Desbloqueáis la pantalla a todos y no les quedamos narices que miraros a vosotros. De la misma manera que se bloquea, hay que tener la posibilidad de desbloquear, lógicamente. Entonces, le marcamos desbloquear y el dispositivo vuelve a su ser. Directamente ya se puede trabajar con él. De igual si el dispositivo está conectado por Wi-Fi, a través del 3 de teléfono, de igual cómo se conecte, se está controlado. Pero es exactamente lo mismo que habéis visto antes. Vosotros cargáis la web que queréis introducir, la enviáis a todos los dispositivos que consideréis, ya sea de manera grupal, de la misma manera que hemos hecho antes, ¿eh? directamente, y perdonad que os de la espalda, pulsando aquí para que se aplique a todo el grupo o pulsando individualmente cada uno de los dispositivos. Y le mandáis una página web que directamente se abrirá para se les abrirá a todos. ¿Ellos tienen la posibilidad de cerrarla? Sí. Pero bueno, ya tenéis que por lo menos una vez dar la... una web, un vídeo de YouTube, tenéis que enseñar a toda la clase de ese momento. Imaginar que vosotros tenéis un video en vuestro dispositivo, copiéis la URL, la introducís y directamente se descargará a todo el mundo en el mismo momento. Tenemos pensado crear aquí como de favoritos de vuestras cuatro o cinco URLs para que aquí está simplemente y luego también que podéis introducir. Y por último, y de la misma manera que la web, tenéis la posibilidad de enviar un mensajito. A ver, con este mensaje no penséis que os va a salir en toda pantalla escribiendo o alguna cosa por el estilo. En la parte inferior, los que trabajáis con Windows 10, ya lo habéis visto alguna vez, en la parte inferior aquí os salen mensajitos del sistema. Ahí es donde va a salir ese mensaje del sistema en el que le diréis, estoy vigilando... Eh, <risa> Un poco la la Hemos visto el apartado de Internet, control de la navegación, bloqueo, permiso filtrados personales. El apartado de informes, la visualización de la navegación de los dispositivos de manera individual o de manera grupal. El apartado IMTSOBI o el apartado visualización, que tendremos desde visualizar el ordenador con eh, una captura o directamente con un vídeo, además de tomar medidas como bloquear, desbloquear, enviar webs o enviar mensajes. Y el apartado de información que básicamente os dirá una información global del propio dispositivo. Prácticamente, cuando se os facilite una cuenta de correo electrónico, como que nos facilita a nosotros, y luego se os remita una cuenta de correo electrónico con una contraseña para acceder a la URL vuestra, que será desde la que trabajéis, como os han dicho antes, desde un ordenador, desde una tablet, incluso desde el móvil, podéis hacerlo desde cualquier tipo de dispositivo. Lo primero que tenéis que hacer, que es algo que siempre recomiendo, es cambiar la contraseña. Para ello, pincháis en la parte superior, saldrá vuestro nombre y vuestro apellido, Accedéis al apartado Mi cuenta y aquí tendréis la posibilidad de introducir una contraseña nueva. Nosotros, cuando generamos las contraseñas, digamos generamos contraseñas numéricas de 6 u 8 dígitos que de manera aleatoria se os pasan a vosotros. Poner alguna que recordéis, pero que no sepa el segundo. Aquí tendréis básicamente vuestro nombre, apellido, el correo electrónico y demás, un poquito de información. Podréis definir el idioma en el que queréis la interfaz. Tendréis la posibilidad de tenerlo en español, en español o en inglés. Entonces vosotros definiréis el idioma, futuro igual introducimos más, de momento nos quedamos con esos tres y sobre todo lo que os comentaba, una vez accedáis la primera vez, cambiar la rotación. Poner la que vosotros queráis, no hay ningún problema, pero cambiarla. Si en un momento dado se os olvida, habrá loco. él os la puede, os las puede resetear y podéis volver a creer, otra vez con una contraseña nueva. Sí que os recomiendo, intentar no perderlo. Porque, evidentemente es un trabajo añadido. Pero bueno, básicamente esto es lo que tendréis con la herramienta. Creemos que es bastante avanzada, creemos que os da bastantes posibilidades. Esperemos que os hagáis la piedadilla. si tenéis algún tipo de duda, podéis incluso consultarnos, seguir recogiendo los que nosotros os lo aclararemos. Y creemos que es de bastante utilidad, básicamente porque hay una demanda al respecto. O sea, no es algo que nosotros nos hayamos sacado de la chistera y hemos dicho, ah, vamos a hacer esto. No. Vino directamente por una petición de un centro que nos dijo, oye, necesitamos algo, por favor, hacernos. Y desde ahí donde ha salido esta herramienta, que esperemos que sea de vuestro agrado y que lo utilicéis mucho.